el hulo origen propiedades características beneficios y más el hulo es una fruta que abunda en diversos países del continente americano así que si quieres saber y conocer todo sobre el hulo esta maravillosa fruta tropical quédate con nosotros ¿Qué es el hulo es una fruta y tiene como nombre el hulo o naranjilla esta fruta proveniente de la especie Solanum pituense, esta planta se encuentra en el hemisferio sur, lo que indica que es una planta de tipo tropical que crece en climas cálidos. Esta planta, junto a sus frutos, se encuentra en aproximadamente ocho países de América Latina. En algunos, el hulo se conoce popularmente como naranjilla. Características de una fruta que se reproduce en un entorno donde puede recibir corriente de aire, iluminación y humedad para que el desarrollo óptimo de sus componentes. De igual modo, el hulo es como el higo debido a que es temporal y solo aparece en algunas épocas del año. Sin embargo, esta no es manipulada genéticamente para una mayor producción porque los nutrientes que contiene en su combinación perderían los beneficios que nos otorgan el consumirlo. Fruta es rica en vitamina A y C, de hecho, no contiene azúcares en su alineación. Aparte, esta puede mantenerse refrigerada cerca de un año, siempre y cuando se encuentre una temperatura de 20 grados centígrados. Posee un tamaño que se sitúa alrededor de los 5 centímetros, tiene forma de ovoide y su cubierta superficial puede ser de distintos colores como amarilla, parda y anaranjada. Asimismo, entre las características del lulo podemos decir que la cobertura se encuentra resguardada con agujas chiquitas o pelusas, y debes conocer que se encuentra dividida por cuatro sectores en su interior, los cuales almacenan una pulpa de color verde con amarillo y mantienen una cantidad increíble de semillas. Para que el lulo fruta colombiana pueda desarrollarse de la mejor manera y alcanzar su punto de maduración en las mejores condiciones. Se deben cosechar en lugares húmedos que tengan una altura significante entre los 2000 metros, ya que las precipitaciones que se encuentran cerca de 148 centímetros son ideales para su crecimiento. Se podría decir con certeza que el lulo puede soportar precipitaciones anuales que se ubican alrededor de los 248 centímetros esto solo si están controladas en pleno año de cultivo. El luro puede llegar a alcanzar su etapa de maduración en altitudes de 1500 metros, pero sin duda los mejores luros florecerán cuando estén a una altura superior o similar a 2500 metros, donde la temperatura se ubica cerca de los 18 grados centígrados, debido a que el lulo no florece en temperaturas calientes de 30 grados centígrados a pesar de que algunas sombras producidas por el sol pueden ser de gran ayuda para su desempeño. Origen El origen del hulo o naranjilla se remonta en los indígenas de los diferentes países suramericanos. Se presume que la primera cosecha del hulo fue sin espinas o sin pelusas, espartos indican los primeros lulos se encontraron en Colombia, Ecuador y Perú, mientras que las otras variedades de lulos se esparcieron a lo largo del territorio colombiano, los Andes céntricos y por el norte de Venezuela. El historia del lulo indica que este fruto llegaría a las cordilleras costarricenses, contando con una formación espinosa en su combinación. Investigaciones indican que el aspecto espinoso del lulo se debe a la variedad botánica y manipulaciones naturales del ecosistema. En cuanto al cultivo de la naranjilla en Ecuador, se denota que su área de comercio está delimitada entre las valles y las laderas que pues, sesionan cerca del río Pastaza al lado del Amazonas. Es más popular en países como Colombia, Perú y Ecuador por el nombre de naranjillas, pero lo que no se puede cambiar o nombrar diferente la historia del lulo fruta, que se ha propagado en el continente hasta en naciones impensables como Honduras y Panamá. ¿Para qué sirve? La fruta lulo proveniente del continente americano almacena en su caparazón diversos componentes y elementos para una buena salud. ¿Para qué sirve el hulo? Sirve para hacer diferentes recetas a la hora de consumirlo. De hecho, en el país cafetero, los colombianos toman cotidianamente un jugo de hecho de lulo. Este es frío y sabroso debido a los ingredientes que tiene en su preparación, los cuales son uno o dos limones exprimidos, lulo molido y un vaso con hielo y azúcar. De igual manera, en Colombia existen otras bebidas a base de lulo, como el tradicional, jugo de naranja y el champús. Por otro lado, el lulo no se utiliza solamente para refrescar la garganta con algún líquido, sino que también con él se preparan diversos postres populares en Colombia como lo son el mousse a base de lulo y el helado de lulo, al igual que gracias a su pulpa se pueden hacer salsas para pastas, carnes de diferentes tipos, entre otras recetas. Conseguir lulo fresco es difícil en cualquier zona que se cultive debido a su difícil mantenimiento. Sin embargo, es fácil encontrar en el supermercado la pulpa refrigerada para poder hacer jugos o jarabes dulces. Como se investigó previamente, lulo tiene diferentes componentes como lo son las vitaminas, minerales y fibras que ayudan a nuestro organismo de manera significativa, pero de igual modo no se debe abusar de lulo porque una de las contraindicaciones del hulo es que causa dolor estomacal. Para qué sirve el hulo? Además de los antes mencionados, se debe recalcar que el hulo no tiene casi grasa en su estructura, lo que le permite ser una fruta con un contenido bajo en calorías y poseer un alto porcentaje de antioxidantes que ayudan directamente a la prevención de enfermedades del corazón, del cerebro. Y estas pueden ayudar a prevenir y tratar el cáncer de algún modo. El sabor del lulo, fruta colombiana, está entre el limón y la piña. Por eso es que el jugo de lulo es tan popular en Colombia porque resalta sabores distintos a la vez en las papilas gustativas. El lulo, aunque no lo creas, puede afectar el sistema nervioso de una forma positiva gracias a las sustancias relajantes que posee en su interior. El de igual modo, Lulo nos ofrece en su formación elementos que nos otorgan más fuerza, brillo y dureza en las uñas, el cabello y los huesos. Este fruto posee sustancias exfoliantes como el mango y la papaya lo que hace que nos brinde una mano en alguna quemadura que tengamos o si sufrimos de cáncer de la piel. Beneficios Algunos beneficios del hulo que nos ofrece son Productor de glóbulos blancos Gracias a que el lulo tiene vitamina C en su interior, sirve como un gran productor de glóbulos blancos que tiene como función principal defender nuestro organismo de enfermedades y bacterias malignas. De igual modo ayuda a los vasos sanguíneos y a los tejidos conectivos en la colágeno. Digestión Se puede decir que todo sobre el hulo contiene una fibra en su combinación con el nombre de pepsina, esta no tiene nada que ver con el refresco gracias a que se encarga de mejorar la digestión de nuestro cuerpo al atacar directamente esos problemas incómodos, de estreñimiento e incluso sirve para para las hinchazones en distintas zonas de nuestro cuerpo y hasta calma el dolor en las ulceras gástricas. Además de que controla la glucosa que deja salir nuestro cuerpo, lo que es una gran ayuda para las personas que padecen diabetes. Visión Tendrás una visión genial, debido a a los carotenoides del lulo permiten controlar algunas sustancias que actúan en las células oculares, al igual que previene que nos salgan cataratas en un futuro o que padezcamos situaciones comunes en los ojos como astigmatismo, colesterol, entre los beneficios del lulo es que ayuda a regular este colesterol dañino que se almacena en nuestro cuerpo solo para fastidiarnos, Debido a que no tiene ninguna función beneficiosa para nosotros, aparte también se encarga de bajar los triglicéridos elevados. Anemia y el 1 poseen su valor nutricional minerales indispensables para el ser humano como es, lo es el hierro que se encarga de la creación de glóbulos rojos, lo que permite una sangre fluida que circulará por todo nuestro cuerpo y una oxigenación hacia las diferentes células y órganos fundamentales para nosotros, lo que deja reflejado la buena alternativa que es el 1 para personas que sufren de anemia. Huesos fuertes. Los huesos de nuestro cuerpo deben estar sanos y fuertes, en todo momento desde que somos pequeños hasta cuando crecemos por lo que el hulo nos ayudará con esta tarea difícil debido a los minerales que tiene como lo son el calcio, el fósforo y el ya mencionado hierro. Estos componentes se encargan de fortificar el contenido óseo o esqueleto de nuestro organismo previniendo así la osteoporosis a desgazar, debido a la gran cantidad de fibra que contiene el hulo, este te ayudará a saciar tu hambre porque es una fruta que al comerla le cae pesado a nuestro organismo, así que recuerda si tienes ansiedad de algo dulce, piensa en el hulo antes que en un chocolate. Contraindicaciones del hulo, todas las plantas que son del género Solanum poseen ciertos componentes que suelen ser tóxicos para el cuerpo humano. Ese componente tiene como nombre alcaloides esteroidales y si se llegan a ser consumidos en exceso, estos pueden ser muy perjudiciales para el cuerpo humano, por lo que se puede decir que está en una de las contraindicaciones del lulo. Otra de las contraindicaciones del lulo es que ya que la fruta tiene cierta cantidad de acidez, si usted es sensible, se recomienda consumirla poco, ya que este suele irritar si tiene ciertas lesiones. Solano pitoense. La planta del lulo se puede decir que tiene características parecidas a las de una hierba. Esta planta es proveniente de Colombia, pero fue extendiendo poco a poco su, con su explotación y comercialización hasta llegar a países centroamericanos como Costa Rica. Esta suele crecer cerca de 65 centímetros de largo y en su estructura cuenta con hojas de gran volumen de más de 44 centímetros, las cuales son suaves o aladas y poseen un peciolo que cuenta con más de 13 centímetros.